Ey, uh. ¡Ey! ¡Ey! ¡Prende el no guarde la pena. Y shin del pafeto, canta la peña. No esternes, clavas la feridas. Pueden Bole, molerte, pero no se aclaren, te posen A la valenciana, vestíme en la lengua, no pueden parlar La ya es olvida, no pueden cantar. De sotés a coltes una fardeña ye yeah, la no ves a pelar más. Vestíme la lengua, no pueden parlar La ya es obliga, no pueden cantar. De sotés a coltes una fardeña ye yeah, la no ves a pelar más. Son de así del carrer. Son chel, no guarde parner. Son chéng, digan vos te, son miedes. Despertá y no pase freso. Son de así del carrer. No,